tú tienes en el viento, no hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, crémelo, mi amor, no soy tanto. Dame tu vida, de tu tiempo, que te quiero conocer. Déjame sentir el movimiento de tu cuerpo al florecer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor. No soy tan tonto. Si tú quisieras, estando a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar.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 Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado este cover. Esta canción fue sugerida por una suscriptora, así que ya saben, aquí no olviden comentarme qué canciones les gustaría que interpretase. También no olviden darle like, comentar, suscribirse y por supuesto seguirme acá abajito en mis redes sociales que estarán en la descripción para que las puedan ver. Gracias, bonito resto del día. Peace.